como en el mundo entero, el coronavirus surge de repente. Nadie tenía información ni siquiera de las condiciones de transmisión, de dónde se originó, cómo debíamos enfrentarlo, cuáles eran las medidas epidemiológicas, los tratamientos, los medicamentos. Y por eso al inicio se muere tanta gente. Y yo pensaba, bueno, nos sorprendió en medio de unas elecciones que de manera imprudente todos los partidos políticos quisieron en las municipales porque la gente es conejillo de India, es rata de laboratorio, carne de cañón, ovejas que van al matadero cada cuatro años y lo llevaron como pendejo que todo el mundo se contagiara y por eso se contagió. Y pude observar en el inicio, y yo con eso estaba justificando al Estado, yo dije, bueno. No hay una estrategia, no hay nada. A lo mejor están actuando eh, con las armas que tienen. Y me comencé a dar cuenta que todo forma parte de un plan maestro. Me explico al inicio, cuando tenían que hacerse más pruebas porque estaba la mayor cantidad de contagiados y la mayor cantidad de propagación de la primera curva, del primer tope. De la primera tasa de crecimiento del virus, en ese mismo momento, entonces el gobierno decide, vía este ministro que no lo conocía ni en su casa, más político que médico, lo he dicho yo mil veces, menos gerente y más demagogo, comenzaron a aplicar las pruebas 200, 300. Ustedes recuerdan que yo comencé a insistir aquí un simple abogado y periodista. Pero por Dios, tiene que hacer más pruebas en los lugares donde hay mayor foco de contaminación. Lo que ellos llaman cerco epidemiológico, que yo ahora por eso lo quise titular circo epidemiológico, porque lo que debió hacerse al principio se está haciendo ahora y las pruebas le la estaban haciendo en cuenta gotas, 300 y cuando más llegaron, llegaron a ser 500. Por eso ustedes ven y los estándares establecían de acuerdo a la población que tenemos y a la cantidad de contagiados, que tenían que hacerse mínimo 2.000 pruebas al día. Pues bien, suponga usted que se hubiesen hecho las mil pruebas que ellos están haciendo ahora, dice, que han llevado a que llegara a 47.000, pues tuviésemos más de 60.000 y eso hubiese dado una idea a nivel estadístico para establecer capas comparativas. A partir de ahí me comencé a dar cuenta que era un plan del PLD y que todo formaba parte de su estrategia de su permanencia en el poder y que estaban utilizando la pandemia desde el punto de vista político en lo que el pueblo estaba durmiendo, la oposición desconcertada y ellos con un plan maestro. Y eso es muy sencillo de determinar el plan maestro. Hay una relación ha dicho el mismo ministerio y yo me tomé, pues no escucho las plumas de burro que se hablan en esa rueda de prensa. Ya a nadie le importa. Incluso yo le voy a presentar a ustedes unas imágenes con un video de que él llegó al Gran Santo Domingo. Le dijeron trae comida, que aquí lo que tenemos es hambre, aquí no queremos prueba. ¿Qué viene? Después de 60 días, trae comida. Y tuvo que salir rápido ahí porque comenzaron a, a vociferarle malas palabras. Y de todo esto el pueblo ha cansado. Y lo que todo el mundo tomó en la rueda de prensa de figureo que descubrimos que desde la, desde, la, desde la casa, en la letrina, en la habitación, sentado en una vacinilla, ustedes podían hacer un programa y ya todo el mundo era periodista. Los recoge basura, los... los no estoy menospreciando a nadie, le estoy diciendo el oficio que cada quien debe tener. Los que me limpian los zapatos. bueno Y todo el mundo periodista, comunicador, y entonces viene la gran ola de desinformación. Ojo con las redes sociales y las grandes bocinas y comenzaron a hacer el trabajo improvisado, no planificado. Se comenzó a aparecer y ni siquiera se dieron cuenta del mismo trabajo que le hizo Leonel a Hipólito en el 2004 y le crearon el término el PPH, el PPH y los colmados y generaron a través de toda esa bocina repitiendo todos los días, todos los días, todos los días. Y se generó una situación que ellos mismos le crearon Además de la torpeza y la mala administración de Hipólito, que por burro le pasó eso. Además de su ambición de medida por querer imponer una, una, una reelección. Y Leonel se metió en el medio entre la demita que había por el pugilato entre Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía, que pasan al zapacón de la historia porque entre los dos tienen el mérito de destruir el partido revolucionario dominicano y convertirlo en una entelequia. Ya no es el partido del hacho encendido, sino del fósforo apagado. Por eso es otro tema. Y comenzaron la bocina como están ahora. Comenzaron la bocina. Sana mañana que van a cerrar el país. Todo el mundo para los supermercados. A contagiarse en cantidad. Y viene el negocio de la tarjeta solidaridad. De la tarjeta fácil. Las odiendas. Palván reserva. Y todo el mundo a contagiarse. Otra hora de contaminación. Y la desinformación imperando. Y las bocinas pagas. En las... Y los medios nacionales, que son muchos, yo he dicho que el 90% del país, cuidado si ahora el 99% está comprado para el gobierno. Y escuchan ustedes esos comunicadores que tienen sueldo de 2 y 3 millones, repitiendo y diciendo, como escuchaba yo ayer a uno que yo creía ilustre, a un tal José Luz diciendo: Ya el Penco y Luis Abinader tienen un 2.2% de diferencia. Eso, y por eso ustedes ven un reguero de encuestas que lo están colocando en el primer lugar, cuando ellos saben que el penco de ellos no ha podido arrancar. Y si el penco de ellos tiene un 25%, póngaselo como mucho y quieren llevarlo a un 30. Y si llega a un 30% de elecciones sería un milagro, porque no ha podido arrancar de un 25%. El hombre torpe en el manejo del lenguaje, con sus falencias, han producido ahora un héroe de marketing. Usted abre un celular, usted abre una laptop, usted abre una computadora y lo primero que aparece Gonzalo te ayuda. Gonzalo contigo. Gonzalo aparece en todas estas mujeres llorando. No estoy diciendo que algunos casos no sean de verdad, pero para mí eso parece un marketing político porque solamente acuden a Gonzalo. Mira, yo estoy aquí, ven, búscame. Y ahí está la misericordia del pueblo y que hombre más bueno lo fue a buscar. O sea, es marketing preparado políticamente. Y por qué yo digo que han utilizado el COVID-19 para su campaña. Ah, porque lo han empleado en dos fases. Yo he dicho que si usted estuviera, y voy a dar una realidad estadística que obedece a un análisis que yo hice, que puede ser no verdad, pero obedece a algo lógico que yo me senté a hacer numerito Y ni siquiera lo consulté con el ingeniero, que es el que sabe de eso, con mi hermana, mentadora de empresa. Y me senté solo ahí a sumar, porque yo todavía, los periodistas creen que solamente son ellos, decían que solo habían, sabían que pensar y articular palabras. Yo me senté ahí. Y con las yo decía el promedio que inició es el mismo que está ahora, que se ha mantenido en un nivel de contagio de un 25 a un 33 por ciento. Y en todas las pruebas que se hace, eso es lo que ha salido. Tanto es así que cuando visitaba eh, la página del gobierno, y visitaba el ministerio, decía que había una tasa ocupacional de los hospitales en las camas de un 38 por ciento. Entonces, era muy fácil establecer al principio por un principio de estadística la cantidad de infectados con la cantidad de recuperados. Y si usted tiene que hay un tercio que está infectado y tiene dos, tercios, dos terceras partes que se ha recuperado, pues usted tiene que sacar como conclusión que de 10 millones de habitantes, si usted saca un tercio, estamos hablando de que hay 3 millones de personas contagiadas calladitas en el país. ¿Y, ¿Y cómo va a ser eso? Dirá usted, sí, porque lo que y eso ojalá que hicieran algún tipo de prueba para que me dieran o no la razón, que hicieran eh, la prueba de los famosos anticuerpos. Yo les aseguro a ustedes que lo que nos quedamos en casa y permanecimos en cuarentena tranquilos, sin ser llevados a los centros de retención, que no son rentos de recuperación, nada, que lo, la gente lo ve como cárcel. Y yo voy a poner eso a repetirlo hoy para fortalecer mi comentario. Es el manejo temerario de eso. Era para eso, precisamente, haciendo las pruebas de manera selectiva. Y yo lo había expresado y manteniendo eso ahí. ¿Y por qué yo digo de los tres millones? Ah, entonces esa cuestión que prácticamente a todo el mundo le va a dar como la gripe. Pero hay una salvedad que si se hiciera y no se ha hecho, como ha pasado en otros países, determinar que los que hemos permanecido en la casa. A lo mejor hemos pasado sin problema. Por eso la gente decidió quedarse callado, administrar su medicamentos en su casa, enterar su muerto y dejar todo eso así. La mayor parte de lo que hemos estado en casa, yo les aseguro a ustedes que hemos desarrollado los anticuerpos porque la mayoría no ha dado el COVID ese que es como una gripe y ha pasado sin ninguna eventualidad grave, como un el evento de resfriado común. Sin darnos cuenta y lo que pasó eso y lo que están en la casa y que pasaron eso, han desarrollado los anticuerpos. Y esa es la manera, creando grupos de resistencia que han desarrollado los anticuerpos para frenar el virus. Pero no, lo que hacen es un aparataje de agarrar y fumigar. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esa cuestión de la fumigadera va a servir para algo? No, yo le voy a preguntar al ingeniero a ver si yo fallé en mi cálculo, que el ingeniero debía. Esa cuestión de agarrar y comenzar a echar un desinfectante, como que va a echarle mi tolito una cocienticita más con cloro para limpiar eso no hace nada porque le digo algo, cuando usted escupe o estornuda y eso cae al suelo, se va a la pared con el sol, mida la temperatura y dígame si me he equivocado usted que ha medido la temperatura no está sobre los 50 grados centígrados sobre los 50 grados celsius no la del piso, la de la carretera Ah, hay gente que dice que cuando aprieta el calor sobrepasa los 50, los 60, puede llegar hasta 104, mata el virus en un minuto. El truco está en las condiciones de andar pegado, estornudando, tosiendo y hablando de la gente que está pegado y eso solamente ha beneficiado a los grandes comercios, por eso los chiquitos han abierto, han abierto media puerta y se han dado cuenta y han comenzado a vender y hacer sus cosas, porque aquí hay monopolio, pero está manejando todo. Para que el PLD tenga el empresariado establecido. Y eso entonces tiene una doble intención. ¿Cuál es el doble frente? Porque el PLD no es el PRD, el PRM, el PLD no es el PRD, es un conjunto de locos viejos. Esta gente han estudiado y se pagaron. Cuando Juan Bos fundó su línea linda, el Partido de la Liberación Dominicana, agarró un grupo y supo elegirlo. Digo, déjame escoger a estas personas que obedecen a una formación tradicional, que tienen un nivel de conocimiento filosófico, intelectual. Agarró, metió en un grupo a Lidio Gavé, Jorge Botello. Ahí, ¿cómo se llama? El que dirigía a aduana, Miguel Coco. Y ese grupo ahí agarró un grupito de Pacoredo. Usted sabe que Coredo aquí especialista en preparar sus asuntos revolucionarios, anarquistas, su bomba, sus tiros y sus cuestiones. Todo el mundo sabe que eso es así. Ni siquiera. ¿Quiénes estaban ahí? Ojo, oh, Fernández, Danilo Medina, Felucho Jiménez, Jaime David y ese grupo. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que ellos tienen una estrategia. La bocina por un lado. Miedo. Ese es lo primero. Hagan mucha prueba porque es lógico que yo estoy harto de decir. Y ya implementaron los laboratorios, eh, la, la clínica ambulante, los hospitales, las pruebas. Si usted hace más pruebas, van a salir más positivos. Y ese es el primer elemento. Le metemos cuco a la gente, miedo, para que no vaya a votar, porque lo que sí están seguros que van a votar son a lo que ellos le han dado, las tarjetas, creen ellos, eh, la tarjeta solidaridad la cuestión fácil, le han llevado el bono, el bono, y que están manteniéndolos ahí, y que tienen esos dos milloncitos de gente ahí, y yo dicen la gente de la clase media no se va a llegar, porque la clase media no va, yo tengo 10 años, pero no voy a votar. Y estaba pensando que no, y yo le paso todas las llamadas ahora, la no se preocupe estoy terminando, es bueno que escuchara esto. Que parte de la ignorancia es el pueblo que olvida su historia y la repite. Y eso es parte, ahí el miedo es la primera estrategia. Sí, vamos a lesiones el 5 de julio. Metiéndole miedo, extendiendo la cuarentena, la gente cerrada, ellos manejando los recursos de las ayudas, Gonzalo manejando el Estado con las ayudas y toda la publicidad, vida y por haber, que llega de manera subliminal y que llega así, tranquilite, que cuando tú abres un rinde cualquiera, yo estoy para ti, ahí está Gonzalo, dime dónde tú estás, ahí tú estás en Jamaica, te voy a buscar, no te preocupes. Con mis aviones, yo, Superman, con la capa, te voy a buscar. Lo tengo todo. Y no ha pasado. Cuando pase la nube, contaremos las estrellas. Las compañías que para licitar se crearon en 24 horas. Y se estableció una mafia con la mascarilla, con los guantes, con las pruebas el PCR, las pruebas rápidas. Y un manejo total del Estado. Hasta el manejo de las ayudas. En medio de toda esta pandemia nosotros pedimos prestado al Fondo Monetario Internacional. 800 millones de dólares, 650 de último y 150 antes. Para endeudar más por si acaso. Y ahí está el primer plan, el primer frente. Con miedo cerramos la diáspora que deben discutir eso para que el dominicano extranjero que odia al PLD vote. No debieron dejarse meter ese fly para que voten. Y por eso hay que la diáspora, que no se puede, la situación que tiene Italia, Estados Unidos, España, Francia, no, no, no, no, no, habiliten esta, esa cuestión, porque si van a votar, vamos a votar todos, vamos todo el mundo a votar. Díganle a la Junta que garantice los protocolos para que la gente no se contagie, manteniendo, como hacen en el paísito chiquito como en Costa Rica, dibujen un circulito y póngale un número de distancia.